Es, es muy interesante cómo las redes cubren sí. lo que nosotros también cubrimos y cómo las redes hacen su parte periodística Su mirada, ¿no? Y yo entiendo que hay cosas que... Porque, nada, el, las personas con su celular están en lugares donde no están las cámaras de televisión o si querés son... Ayer hubo 5 millones y te, ¿cuánto habrá? 5 millones de celulares sí, grabando. Obvio. Y hay cosas que se resultan maravillosas. En este primer festejo por dentro vamos a ver... Las personas que esperan en el, en el túnel y acordate que no sabían por dónde iba a pasar el micro. Hasta que lo ven venir y empiezan, va a pasar por acá, va a pasar por claro. acá. Y todo lo que eso genera dentro del túnel en esta primera entrega de Buceando TikTok Mundial. No claro, está emocionado, creer. No puede creer que va a pasar por al lado de ellos. Fijate todo lo que ocurre mientras pasa por porque claro, están ahí. Ay, mirá qué cerquita Ay, de eso. Sueño, sueño. Yo sabía que estaban chocando. Yo tampoco ¿verdad? no había visto esto. Mirá, mirá, con Lautaro. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿También del que va al lado? No, imposible ver, no lo en, alcanzo a ver. Ahí vi Armani, por ejemplo. El chico está llevando a todo. Van chocando las de los cinco. Claro, es que qué qué raro Está. que nadie se tiró al colectivo, te diré ahí, ¿eh? Se portaron bien. Están en esa parte del puente que quedan a la altura de los jugadores. Claro, claro. Qué maravilloso que lo filmó. Es, no. es un documento, además, a esa persona no se le olvida nunca, nunca más. Yo creo que el impacto que tuvo este Mundial, que lo hablábamos nosotros ayer, pues yo ya estoy sí, a esta altura del sí, año, sí. más todas las cosas, los sucesos del Mundial y la Navidad y el Año Nuevo y todo lo que viene, eh, lo que decían de que es digno de un documental ¿no? en Netflix porque la verdad como por fue supuesto. desde la final desde todo el trayecto de empezar perdiendo bueno yo creo empece... que debe estar armándose sí, ¿No? yo se los, los comenté en el grupo ¿no? creo que es un ejercicio que ustedes no han hecho volver a ver el partido sabiendo uh -huh. el resultado igual yo te duele la panza quiero sí. volver a ver en todos los partidos es una película el partido ese sí. yo creo que los canales de deportes tienen que pasar desde el primero desde sí. eh, Arabia Saudita pasando sí. por México Polonia todos quiero verlos bueno, todos Y anoche 86, tuve una fiesta la justamente, mira lo que genera, no lo que cambia una o fiesta, una, una fiesta de IPEP, donde obviamente la, la imagen es Lionel argentina, Messi y la sí, selección, el sponsor sí, claro, oficial de la claro. selección argentina. Y al final, antes de empezar el baile de la fiesta, pusieron el video de todos los goles claro. de la, sí, sí, de la, de la sí, sí, selección sí, argentina terminando con el mundial. No, no, la no, explosión, no. la alegría, claro. la gente, la. Lo que motiva, ¿no? Y lo que, la emoción que despierta en cada una de las personas es impresionante. Aún así, sabiendo el resultado. Bueno, ¿quién puede sacar 5 millones de personas a la calle hoy si no es la selección? Nadie. Nadie, Nadie, nada, nada. Ningún evento. Nada. Ningún evento. Festejos por adentro. Sí. Fíjate lo que pasó, no lo viste en ningún noticiero. Por lo menos yo no lo vi. Lo que hacía la gente para refrescar a los que estaban participando. A ver. Ya. Pero aquí en Argentina. <risa> Muy, muy bueno. Baldazo de agua. Baldazo de agua y la gente Me abajo diciendo, agradeciéndolo. Hacía muchísimo calor. No, que ayer estaba, aparte insoportable, uno Ay, veía. Ay, se ponían ahí mal. para que le claro, tiraran claro. el balde de agua. ¿En sí, sí, cuánto sí. te puede caer? O sea, imagínate sí, de esa gota. Te cae un par de gotas. Te juro que Nápoles es esto. Claro. ¿Por qué? ¿En qué lo viste parecido? En la, sí, en la gente, lo de los... De los de, de los balcones, gritándose uno con otro, claro. pasándose la ropa con una, una soga y todas esas cosas, ¿viste? De, de algún lado venimos también, algunas actitudes, ¿Y algunas qué te cuestiones. Parece? Mis viejos tuvieron la suerte de viajar por muchos países, dicen, sí. el país que más se parece a Argentina es Italia. Italia. Y esa zona debe sí. ser muy, muy argentina. Y, bueno, y la gente, y cómo se pelean en la calle, y cómo se gritan. El ¿Dónde está el abuelo? otra de las cosas, ¿Cómo el abuelo? ¿Se, se, se perdió un pe abuelo? Se había perdido un abuelo, lo están buscando, ¿dónde está el abuelo? Y el abuelo estaba en este festejo A ver. ¿Dónde estará el abuelo que no lo podemos encontrar? ¿Dónde estará el abuelo que no lo podemos encontrar? ¿Dónde estará el abuelo? Abuelo la la la la ¿Dónde estará el abuelo? Mirá cómo está, Ay, no, mal, me encantó. Mal, como TikTok recoge el festejo de ayer. Claro, nos queda el festejo de arriba tomado con drones. Sabemos que ha sido mucha gente, pero cuando lo del drone empieza a recorrer, claro, sí, yo no sé si fueron 5 millones, pero que fue mucha gente y que nunca hemos tenido esta, esta cantidad de gente en la calle. Mirá cómo se ve desde arriba. No, no, no, no, las eso? autopistas. Mirá lo que es. no, no. ¿Pero cómo hacías para moverte ahí, para volver, no para, poder, para No había forma, esa, esa imagen es la más impactante. Eso cuando ves sí. toda la vuelta de las autopistas y demás. Todo eso colmado. Increíble. Entonces son personas. Lo que ha hecho es limpiar eso esta mañana. Sí. ¿Lo el, que mundo, el mundo entero está hablando de este sí. de sí. Hoy sí. veía la tapa del New York Times. Toda la tapa, sí. toda la portada era esta foto. El diario más conocido. Claro, y Estados abajo Unidos. chiquitito que Zelensky se iba a juntar con Biden. Sí. Pero chiquitito, sí. y antes, sí. miren lo que pasó en Argentina. Sí, mirá, sí. mirá, mira, no, no, no mirá esa imagen. Bueno, esa es la que veíamos recién. Pero esa, esa me impacta, esa no. No, no, no sí, es quiero creer. Me gusta tu buceo quiero. Hasta acá es un 10 sobre 10.